Hola amigos del canal Random, estamos aquí en otro versus más y en esta ocasión nos acompaña Dani Boube. Dani, ¿qué tal? Eh, ¿Qué tal, gente? Buenas bueno, tardes. <risa> vamos a ver, tienes aquí a un rival muy duro que es Sraun. Eh, Sraun sí, de buenas, momento. buenas amigos, buenas amigos. Eh, hoy me enfrento a mi tocayo y lo que no sabes es que yo ya tengo pensamiento de IA. <risa> empieza a ser un rival duro porque empieza a pensar cada vez más como una máquina. Así que, no, bueno. no paso los captchas, los de. Selecciona el paso de cebra, yo, yo, yo los fallo. Así que. <risa> Pini. Bueno, pues. Dani Boube, entiendo que sabes cómo, cómo funciona este juego, ¿no? Sí. Yo no sé cómo va, yo eh, no sé cómo va, cuéntame. Eh, ¿Todavía no sabes cómo va? No lo sé, no lo entiendo yo esta norma. Eh, bueno, vale, pues eh, te lo cuento, ¿vale? Eh, metemos una sinopsis en una inteligencia artificial y la inteligencia artificial pues nos genera el cartel de una película. La sinopsis que metemos es la sinopsis original de una película eh, famosa o por lo menos conocida por todo el mundo. Así que bueno... Eh, como viene siendo habitual, eh, vamos a dejar que el invitado sea el primero en. Sí, Pini, y a ver si esta vez puedes llevar bien la cuenta. ¿vale? Bueno, que eh... tres vídeos, tres veces que has llevado mal la cuenta. Le intentaremos hacer bien el sumatorio. ¿vale? <risa> eh, que... Gracias por recordármelo. Que todavía no, no tengo aquí no, para apuntar. No, no tenía ni para apuntar. ¿eh? Esto es el canal random. ¿no? <risa> bueno, pues venga. Primera imagen para Dani Boube. Venga, las primeras son fáciles. Era más fácil la otra. eh. A ver, esta. Uff Tiene así los colores de Thor Ragnarok, pero ni de coñas Thor Ragnarok. Eh, Siempre hay parece, pistas. Parece Megan Fox la de la derecha, uh -huh. con unos abdominales de la hostia y unos ojos que parecen enfermas. Un sí, poco está. mal. Un poco como el culo. Un poco mal. ¡Hostia! La otra la habría acertado, eh. Pero es que esta... Mm... Megan Fox. Películas que haya hecho Megan Fox y que sean famosas. Es que igual ni conozco la película, ¿sabes? Hombre, es que... En... Sí, ah. si la conoces, seguro. Esta Megan un... Fox con, con alguien ah, más. Transformers, quizás. Muy Por el hecho bien. que hay un robot... Vale, joder. Sí, o sea, sí, era, era obvio que era Transformers, ¿eh? A, a, a, pero hay que echarle Claro que hay Sí, que sí, sí. Bueno, pues turno de. de sí, sí. Y, y culturismo también, ¿eh? Sí, sí. Porque sí. No, no, está, no estaba así de petada en la peli. Sí, bueno, pero fíjate a estar, los brazos. La gracia es eh. que se parece, ¿sabes? Aquí tiene abdominales, pero los brazos se los ha dejado por ahí. Sí, sí, sí. Rutina de absoluto. Bueno, como ya como ya podéis ver, ya se ve quién es el favorito de Pini, porque le ha faltado decirle el título, pero vamos. Venga, Pini, dale ahí. A ver, hay que ayudar un poco por la primera vez. A ver. Madre mía, ¿por bueno. qué hay un dinosaurio que, que se le ha salido la mandíbula de un estornudo? Eh, pero fíjate que tiene una, una, la mandíbula superior del, del fondo es otro dinosaurio. Sí, está como... Sí, como tiene... Y tiene este de dos cabezas. A ver, pues es... Evidentemente, es algo de dinosaurios, es Jurassic Park, pero no sé cuál de la saga. Entonces, vamos a decir la 2, el mundo perdido, que están en la isla. Eh, Jurassic Park, en general. Jurassic uh, Park, ¿no? Como sí. concepto. Bueno, pues. La siguiente todavía va a ser fácil, ¿vale? Esto bueno. oh, de calentamiento. Esta, creo que es, vamos. Dread. Oh. Dread. Dread. Muy bien. Perdona, ¿Qué significa hot to put do, que está abajo? <ríe> Eh, no lo sé, es el título que te genera ¿Sabes? Eh, yo pongo aquí la, la sinopsis Y te genera ese título eh, No sé el por qué eh, no, no, estará, estará, fácil, estará fácil Sí, sí, sí. hay veces que son fáciles La, uh -huh. la siguiente también Son... <risa> oh. <risa> A ver... Eh, equipo, bueno. Me encanta el de la izquierda que tiene como las letras azules ahí en la cara eh, Pero bueno, y le falta un brazo, ¿no? Tiene como, como si tuviera un brazo robótico y al de la izquierda le falta el brazo por aquí Es como para ensamblar ahí un brazo robótico sí, bueno Parece como eh, un pues, guante de boxeo en vez de una mano lo que tiene Raro. No sé, no el de, arri el de arriba es un guante de boxeo, pero el de abajo es como que, como que le falta un trozo para insertar ahí. Entonces puede ser el Capitán América Contra el soldado de invierno, por aquello del brazo robótico. Capitán, <risa> Capitán América. América secas, ¿no? Vale, o sea, eh, para aclararlo, si son sagas, es la saga en general, ¿no? No hay que hacer Sí, que, porque si no va a ser, yo creo, muy, muy difícil. Que nunca me cuentas bien las reglas del juego, Piggy. Eh, Será a eso. A está ya con el escudo. Yo creo que el favorito eres tú, ¿eh? Pues bueno, a ver. <risa> Demasiado icónico Hombre, algún favoritismo tiene que tener después de 15 años aquí haciendo el chorra <risa> Bueno, siguiente Que ya subo un pelín La cosa Buah Esta es Vale fácil. Puede ser o Pacific Rim o Independence Day Por la descripción yo diría Pacific Rim porque hay como un Kaiju Están los dos abrazándose También tiene un aire a Tron Uf. A ver yo diría Pacific Rim por lo de la descripción de robots, robots gigantes, el Pacífico y toda esa historia más que vale. Que las pues, otras. pues sí, Pacific Rim. Oh, pues yo hubiera dicho Godzilla por las letras japonesas de abajo. También tiene ahí un rollo, pero es que los Kaijus en Pacific Rim también son japoneses al final. Claro. Yeah. Bueno, ¿otra oh, bueno, mira, menos mal que lo has dicho tú porque ya lo hubiera fallado. Seguro, ¿eh? <risa> Ya os digo, eh, he subido un pelín. Ya la próxima creo que ya era complicada. Venga, vamos allá. <risa> <risa> <risa> me encanta, bueno, aparte de, de, de, de la cara de este gigantesco que tiene tentáculos así en la cabeza, me encanta el otro, el de la derecha, que lleva como una botella de, de, bu de buceo, ¿no? con una gaita. Bueno, eh, Jake Barrer, pues esto será Avatar, entendemos. Eh, sí. Bueno, Hostia, esta sería la típica carátula que te ponen en una película pirata. Sí, sí, sí la sí. típica, el avatar brasileño, ¿no? Avatar con B escrito sí. ahí. ¿no? Avatar con B, tal cual. Hostia, qué mal rollo. Bueno, la siguiente ya creo que quede dificultad media. Vamos a ver. Venga, vamos allá. Hmm, venga, va, esto suena guay. Priméis. Priméis. Yo no me fiaría nunca de las letras. No, ya, ya, ya, ya. A veces dan pistas, pero pocas. A ver, es que pone Tocol Cojolates Apemites. No, no, no me dice nada eso. Parece un poco rollo interestelar o Star Trek. Estoy entre esas dos. Voy a decir interestelar. Pues... porque está así como en el espacio. Pues no es Interestelar. Pues yo estaba ¿no? pensando en Interestelar, ¿eh? Increíble. Por aquello de un tío solo en el espacio, tal. Sí. Eh, pues a ver, un, un tío solo en el espacio. Hay como una batalla de naves. Como neones ahí en el centro. Eh, vamos a decirla porque siempre la decimos y todos se parecen. ¿Puede ser Blade Runner? No, no es Blade Runner. Pero sí. bueno, voy a daros... ¿El resultado? Venga. Directamente, sin pistas. ¡Prometheus! Ah, Prometeus. Wow. Wow. Bueno, eh, sí. No se parece mucho, pero... Quiero decir, aquí en la IA se patinó un poco. Por pa uh, patina siempre. Patina siempre. <ríe> y ya te digo, se pone la signosis original y... y... Bueno, Sraun. Venga, dale ahí. No nos has dejado del desempate. ¡Hostia! Eh, ¡Dios! Hay muchos niños siniestros, payasos... Move out El Nolan Abajo nos pone el Nolan Entendemos que es una peli de Nolan Buf, <risa> eh, esto es muy... Puede ser o It Por aquello de un payaso y muchos niños O dentro del laberinto Pero me inclino más por It Vamos a ver Eh, no, me he pasado No, pero sí es It No tiene la sinopsis, pero sí es It sí, No copié la sinopsis Pero sí, era It bueno, pues... Estás afactible. ¡Uh! ¡Oh! Está. Para ti, para ti, yo no quiero estar. Está de jodida. Hostia. A ver. Tirando de una descripción básica, podría decir alien, ir a lo fácil, y que la IA puso un alien. Además tiene ahí como una boca... Parece que tiene una boca dentro de la boca. Y como no se me ocurre nada más, pero claro, usando la lógica, que haya puesto Prometheus y después Alien, no sé. Tú conoces a Pimpinello mejor que yo. ¿Crees que pero sería te... capaz de hacer eso? Ten en cuenta que la IA, tú generas los posters y luego los ordenas por dificultad. Entonces, <coughs> no te fíes de, de eso. Porque puede que la hiciera con días de diferencia. Ya, ya. No, es que por. no se me ocurre nada que no pueda ser alien, por la descripción. Nada, no es alien no, no es alien ¿Alguna idea, Dani? A ver, es un calvo Entonces Tiene ahí como, como alien uf, pero claro eh, A ver, X-Tro evidentemente no es eh, No Evidentemente no, no, no, no lo he dicho como ganada pero, pero sí parece rollo terror, rollo un alien Un alien que está solo en la Tierra Venga, voy a decir E.T. E.T. E.T. Mm. el extraterrestre Vale, no es E.T. Ah, la stream. cosa, mira. Mm. Sí, Pero, a mira, ver. Esta... Mm, había, una, había una pista que es... La, la única pista que hay es que nieva. Es que nieve. Mm. Pensaba que era el espacio. Ya, todos. Pero, vale. a ver, esta y la anterior creo que eran de las más difíciles, ¿vale? Ahora creo que, que vuelven las fáciles de nuevo. Venga, va, me toca a mí la fácil, guay, eso me gusta. Eh, no, le toca a Dani Boube otra vez. No, estará empezado él. Ah, es verdad, es cierto, es cierto, es sí. cierto. cierto. <risa> Toda Hilt tuya. Of, oh, Hilt of... Esto es Halloween, Disney... ¿Puede ser pesadilla antes de Navidad? No. ¡No! Eh, a ver. De rojo... Tíos con falda bailando y la cara hecha... Cristo... Uf. A ver, es que estoy pensando en los clásicos, a ver si alguno se asemeja. Es durilla, es durilla esta. Sí, sí, sí, sí, igual ni es de Disney, ¿sabes? Eh... Debería, por esto de abajo, tiene pinta, sí, pero... engaña, pero no tiene nada que ver con Disney. Ah, yo he picado Hostia Es que no lo asocio con prácticamente nada A ver Hostia, tío jo, Es que no, no sé con qué asociar lo Qué clase de trastorno tuvo la IA Para hacer esto, pero... ¿Vosotros en casa qué pensáis? Eso hostia. Es que voy a acabar diciendo una aleatoria y fallar estrepitosamente porque no se me ocurre. No se me ocurre nada, tío. Voy a decir Pinocho, pero. No es Pinocho. Eh, ¿Queréis intentarlo de forma conjunta o.? A ver, venga, tira una pista, a ver si entre los dos lo sacamos. Aunque no nos has dejado antes hacerlo, pero. Eh, vale. Vale, pues. A ver, ¿cómo va vestido el, el del centro? Yo vale, estaba pues, fijándome en eso, va de rojo así como algún, de payaso. ¿Algún Santa Claus asesino de las mil que hay? A ver, estáis entre Santa Claus y payasos. O oh, oh Alicia en el País de las Maravillas, puede tener un aire así. Santa Claus y payasos. Y no puede ser porque ya ha salido. Alicia del País de las Maravillas. Es de Disney, ¿no? Y dijo que no era de Disney. No, no tiene tenemos, que ver con Disney. Tenemos dos pistas entonces. entonces no es de Alicia, Disney. Alicia la descartamos. No. Uh... Hostia, ahí dije Pinocho, que no era de Disney, tío, qué parvo. No, que no es de Disney, no es de <risa> Disney. Claro, claro, claro, y yo dije, voy a decir Pinocho. Y yo, Pesadilla, no. que también es de Disney, pues no sé, está matorado, ¿eh? A ver, un señor de rojo. Mm. A ver, a, a, a, al igual claro. que la otra, es de la. Esta es casi imposible de acertar. También Venga, tiene, un, pues, yo no lo sé. tiene un aire aquí engañó engañó a Roger Rabbit, pero que no haya conejos me. Me parece que no. Bueno. Venga, Pini, dale. Estamos perdidos. Terrifié. Ah. Guay. Es que ni la vi, además. Yo tampoco. Pero eh, sí. sé cuál es, pero no. Pero vale. fijaos, habéis mencionado, creo que ha sido lo de Halloween. Y claro, te ha creado eso de Halloween. Eh, porque, bueno, pues viene en la descripción, sí. ¿no? El payaso AR se dedica a aterrorizar a gente random en Halloween. Y, y bueno. Eh, ahora creo que baja la dificultad, ¿Eh? ya después de estar. Venga, va. Venga, tú toca. ¡Oh! Un tío con un jetpack, un tren... ¿Quién va? Eh, ¡Yo! Vas tú, vas tú. Vas, vas tú, eh, mmm... Tiene un rollo a regreso al futuro. Pero como no me fío de esta IA... También puede ser la película coreana Train to Busan, la de los zombies, pero no hay zombies, entonces. Despertado. A ver. En esta película sale un tren, no sé cómo lo ha generado, pero sale un tren, porque la sinopsis no dice nada un tren, pero ha generado un tren, sale un tren, pero claro. No es importante. Se pues está bien grande el tren. Sí, sí, como, sí. Como, como si fuera el tren Polar Express. No, a ver... Hostia, tío. Nah, no, no creo que, que la saquéis. Voy a decir... No. Regreso al futuro la descarto, no tiene mucho... A ver... Eh... A ver, puedo... Es que no sé si daos esa pista o no. A lo mejor sería muy injusto dar, dar una pista aquí para Thraum, no sé. Mm. No, no, sí. esto aquí decimos sin pistas, luego ya luego ya resolvemos. Dios, bueno, pues Sí. Ya. Voy a, a ver, me la voy a jugar a una como por ahora fueron sagas populares o más o menos recientes. Voy a jugármela por eh, No sé, tío. ¿En casa qué tal? Dios, es Estás es dura, ¿eh? Es jodida, ¿eh? Es que además, claro, veo un tipo volando. Veo... ¡Top Gun! Porque hay un tipo volando y... Es que no salió un tren en esa película. Eh, aquí la gente no vuela en esta película. No sé por no, qué la ha generado ahí, pero bueno... La gente no vuela, no hay trenes... Entonces... Es un engaño esta... Este, sí, este es un poster. poco... Es un póster un poco clickbait. Tengo que fiarme de, de, del atardecer rojo y, y el cielo. No sé, no sé, ni idea. Voy a decir. de Batman, ala. Porque por, por, por el color solo. No es de Batman. Sé que está mal. No. Y yo voy a decir: dado que hay un tren y hay un tío ahí dando hostias y cosas que explotan, la de Steven siga, la alerta máxima. Eh. No. No. no. Oh. ¿Es Regreso al Futuro? Porque yo también lo estaba pensando. No es Regreso al Futuro. No. Eh, eh, voy a daros la pista, que es una frase que se dice durante la película cuando aparece un tren, que es Valor Añadido. Valor Por Añadido. Pues si estoy peor que antes. <risa> <risa> pero se titula así en la película. No, pero cuando, aparece, suena, ¿dice? cuando aparece el tren dice... me suena lo del valor añadido. ¿eh? A mí no me suena de nada. Pero no sé de qué... Lo escuché hace poco, tiene que ser reciente la película, porque lo escuché hace poco. Bueno, pues... paso a la solución. ¡Ah! No está aquí. Vale, la película era Super 8. ¡Super 8! ¡Super 8! Que es la, la escena la que la viene calabra. el tren y lo graban. Bueno, tiene los destellos de JJ Abrams, sí que es verdad, que si te fijas tiene muchos destellos. Hostia, y por un momento lo pensé, pero dije, nada, no creo. Ni siquiera, tío. Claro, no, tiene sentido porque además es con la que hicimos la colaboración. Tenía que haber tirado por ahí. Mm. <risa> esta puesta... Madre. Estaba puesta por eso. Ya, estaba ya, puesta ya. por eso. Bueno, pues... Dani, esta es fácil. Comparada con... Sayantix Tipixon. Este se parece a mi amigo Santi. Tiene arañas en las zapatillas. Arañas. Oh, espérate. Alguna peli de arañas o de bichos así. Y un tío ahí que es un científico loco. Aracnofobia. Eh, no. Aunque, oh. claro. Eh, insectos son, pero parecen como dentro... Joder, que lo ha generado muy mal. Pero esta <risa> creo que se podría sacar si dais con el insecto que es. Yo creo que es la de la mosca. ¿La mosca? Pues es la mosca. ¡Ah, oh, puñeta! ¡Ja, <risa> Va y empate, un clásico. En Vamos, estos empate versus. un clásico sí, aquí, aquí en esta sección siempre hay empate. No lo pactamos, ¿eh? Aunque lo parezca. Bueno, pues turno de Dani Bobe. Venga, Dale. ahí. A ver, nos A quedan ver. seis solamente. Uh Esta puede ser jodido, puede ser muy fácil depende es que estoy... de un detalle en concreto. Yo creo que sé cuál es. Yo estoy seguro que sé cuál es, ya. Se me ocurren bastantes. De sí. Cruz, Tarzán, eh, el planeta de los simios. Y estoy un poco igual con... A ver, con hay, hay gente y un bicho ahí. Sí, sí, sí, sí, sí y un tío con la cara partida también y un, y un tío con la cara azul. azul tiene muchos problemas con las caras azules esta ahí sí es ¿eh? que hay muchas opciones y cuanto más pienso más se me ocurren voy a decir el planeta de los simios no es el planeta de los simios ¿No? simios pues yo estaba pero... convencido de que sí a ver pues un monete dónde puede haber un monete hay ah, la de la del de rock que es el rampaje no es rampaje, pero no. vais bien encaminados ahora. Hombre, con monos. Vamos bien encaminados. A alguna? ¡Ah, King Kong! King Kong... Kong ¿Cómo sería Kong. Pero ¿Qué claro... Es la calavera. Tú ya habías ah. respondido con sí. poquito sí, no sí. No, no punto, evidentemente. Pero ya si es por eh, orgullo de pensar como una IA. Pero es la de King Kong la, la antigua. Eh, no. Es que hay tantas sí. Claro, es que no sabía si era la isla Calavera que ahí, como dijiste que había un detalle ¿Cuál era ese detalle que decías tú? Que el pues tienes el mono gigante y, y luego tienes una expedición ahí mm. gente bueno gente va... Puede ser una expedición o pueden ser los indígenas Que van a ser devorados por el mono, ¿sabes? Hombre, pero bueno yeah. Un grupo de soldados y exploradores Es lo que he interpretado No, no ve indígenas, pero bueno eh, La siguiente, esta es para Sraun, ¿no? Eh, o sí. para Danny Bove, ya no me acuerdo, para quién va Esta, Esta la empecé, empecé yo Me toca, pues me toca yo. Sí, porque es par ¡Oh! ¡Kart Russell! Pero claro, Kart Russell en millones de formas ¿Crees que es Kart Russell? Coño, pues si no es Kart Russell ¿Quién coño es? <risa> Buah, pues no sé, pero claro, es Kart Russell en el futuro pero... nadie lo sabe, cabrón, se está riendo. <risa> <risa> se me ocurre. Igual me equivoco, eh. Pero tengo una idea de quién es. Mira, dado que Pini ha dicho que no es carrasell El Gran Lebowski, que es así barbudo también. Mm, no es el Gran Lebowski... Pero... Yo creo que puede ser Harrison Ford en Blade Runner. Tampoco. Quizás. Tampoco. Y... A no, ver... Es <risa> Es el señor Jeff Bridge. Ah, pues entonces... Me aparece Lemostia. en una película eh, donde hay muchos neones. ¿Tron? Pues Tron, sí. Hostia, Tron. Claro, pero te lo ha hecho de viejo. Vale, bueno. Sí. Incluso Hostia. le marca el nombre para que hubiera alguna posibilidad, pero bueno. Bueno, pues. Bueno, pues. Dani Bobe, ¿Cómo vamos? Eh, Sigue vai, el empate. Vais empate a 4. Es que vosotros en casa, cabrones, estáis viendo la puntuación. Nosotros no, nosotros no tenemos ni idea de, de cómo vamos. Porque Pini, hay que llevar encima la, la cuenta que está llevando. Ah, tú, popón, sí, yo voy contándole. La cuenta que está llevando en el cuaderno que siempre la lleva mal. Luego ya vosotros veis la puntuación real. Que no tiene a lo mejor nada que ver con la que ha apuntado Pini. Dale, Pini, dale. Uh. Esto no me acuerdo cuál era, tú. <risa> Esta tengo que hacerla yo. Sí, sí te toca. No me acuerdo Esta cuál patina. era. Enterita. ¿El exorcista? No. No, a ver, lleva una túnica. Entonces la túnica puede ser de romanos o de Jesucristo, un tío así. La vida de Brian. No. Pues nada. No me acuerdo qué película era, pero me acordaría. Venur, Venur no. ¿Tiene que ver con los romanos o Jesucristo por las túnicas? Eh, no. No, pues entonces Assassin's Creed. Hostia, puede ser Assassin's también. El Joker, Joker, joder. Hostia. Es que eh, tiene poquita cara de, de Joaquín Phoenix, ¿no? Pero. Y no tiene ni maquillaje, ni. Ni nada. Ni pistola, ni, na ni nada. Esta, eh... Ni nada que parezca un Joker. Esta es de, de, de las imposibles. Así que entiendo que a Sraun le tocará también otra imposible ahora. Venga, va. Pero yo pienso como una IA. Eso no se los olvida. Oh. Judas. Oye, esto, esto sí es que Je Jesucristo. Y va en burro. Entonces verdad. hay como... Uff. Que no quiero decir otra vez la misma, pero... Esta puede ser muchísimas películas. Muchísimas. Claro, es que... Es que de la época ahí de Jesucristo, de los romanos, de Egipto, tal. Eh... Benur. Hostia, pues sí, lo cierto. Toma. <risa> <risa> <risa> pensamiento yeah. de ya, pensamiento de. Sí, ya. sí, sí, lo cierto. Y, y lo peor es que dije Benur para la anterior. La <risa> sí, dijo sí. el antes y yo he dicho, pues mira, vamos a probar. Aquí, saboteándome. Bueno. Pues vienen las dos últimas. Venga, va. Abrani Boube. Esta yo creo que es facilísima. Uy. Uh. La niebla. La niebla, sí. Además, lo hicimos juntos. Sí. Sí, has metido las dos colaborativas. Vale, pues... Sí. Si... El que, el que acierte la próxima gana, Sraun. Depende de Venga, ti. Va. Si se queda Venga, en el va, empate a ver si o... puedo. Después de no sé cuántos vídeos ganar alguno. ¡Oh! A ver, esto hay que pensárselo bien. Esto es como una cueva. Es así rollo... por pues, rollo... Pues América del Sur, ¿no? Indígenas de América del Sur, de estos que tienen aquí como rollo Indiana Jones, con serpientes, con anacondas, tal. Yo pensaría mucho antes de decirlo y, y mirar eh, objetos que hay ahí, ¿qué que, que, que parecen? Yo veo serpientes, veo... Veo como cuadradicos, veo raíces, veo tentáculos, árboles. Arriba hay como una una serpiente así con colmillitos, o interpreto yo. Uf, esto no lo voy a acertar ni de coña. Eh... Ni de coña. Tiene que ser película, no puede ser serie. Exactamente. Porque si no tenía un rollo a Stranger Things. Pues esta yo creo que Dani la podría acertar. Uf. Mi pensamiento de ya se ha desactivado. Mierda, me han puesto un cacha de eso de marca los semáforos y estoy atorado. Eh... Mm. Nada, no no quiero comerme mucho el tiempo Nada, sé que no es Indiana Jones Entonces ¿Alguna de Exploradores? ¿Alguna de Lara Croft? Eh, no Danny Bowen Estoy un poco en blanco Si falla, quedamos en empate otra vez Estáis, <risa> ¿Estáis con la copla en casa, ¿no? Vale podría ser el laberinto del fauno tu última respuesta es esa sé que está mal pero es que estoy en blanco no es el laberinto del fauno así que bueno, pues respuesta conjunta y la pista que os voy a dar es que esta vez sí miréis las letras que interpretéis las letras ¿el exorcista? no ¿exmon sumon? In Exmon Summon, Mechanical Newcon <risa> Ni idea M... Algo de una invocación Pero claro NM con Necronomicon ¿Posesión infernal otra vez? Eh... No ah. Exactamente El ejército El ejército <risa> la... ESCA... O sea, no, no se me ha ocurrido, pero no, no, no la hubiera pensado porque como salió la última vez, pues, pues nada. Pero podemos repetir pelis, claro, total. Si sí, la IA genera cada vez una atrocidad... <risa> pues sí, bueno, pues... Esto... está bien que no haya ni una sola persona en el, en el ejército. ¿Habéis tenido <risa> cinco aciertos individuales? Que, bueno, o sea, empate otra vez. Yo ¿Otra estaba... vez? ¿Pero por qué, ¿Por qué quedamos empate siempre? Da igual quien venga. Pues nada, gente. Eh, un empate más, por lo que se puede ver. Y este es el, el nuevo episodio de Versus de Canal Random versus Danny Boube. Que estuvo bastante entretenido. La IA tuvo, tuvo sus taras bastante graciosas. Sobre todo el de Avatar, que tendré ¿Sí? pesadillas con ese póster esta noche. Y, y nada espero que lo hayáis, que lo hayáis pasado bien y, y que en los comentarios pongáis las que creíais vosotros que bueno que fueseis participando a la vez no no sé si suelen hacerlo sí es que, participar que, hacer. a la, que eso está bien al final pues juegan todos no pero estuvo muy bien estuvo muy bien yo me lo pasé guay ahora eso revancha en el futuro muy ah, bien pues. así será pues nada Amelia un, bueno, un saludo a todos y gracias, Dani, por venir. Hasta a luego. vosotros por invitarme. Chao. Chao.